Hola, mi nombre es Mauro Richard y voy a hacer una canción de mi propia autoría que se titula Mujer. mirando su andar, pasos firmes siempre, transitando la vida, calma, paz y alegría, madre, amiga, amor, regalando risa, y era fiel que alegra la vida mujer mujer fuerza y lucha siempre activa mujer mujer a la que entrego mi vida incondicional su temple inspira a no dar un paso atrás curar las heridas arrasando con pre Fuerza y lucha siempre activa, mujer, mujer, a la que entrego mi vida, mujer, mujer, fuerza y lucha siempre activa. mi vida a la que entrego mi vida a la que entrego